del siglo XIX, principios del siglo XX Colombia y Antioquia también tenían los, los ojos puestos Europa, en Europa y Francia y todos estos modelos artísticos eran intentados al cementerio de San Pedro ahora, si nosotros nos devolvemos y vamos a las galerías por donde empezamos nos vamos a encontrar que este tipo de arte ya no, se va para, ya no, ya no empieza a aparecer ya empieza a aparecer un tipo de arte mucho más moderno mucho más contemporáneo ya, ya empezamos a encontrar, por ejemplo, que está en la una tumba la foto del difunto, acompañada de pronto sí por una cruz, de pronto sí por un, una estampa de un ángel, de una virgen, de un Cristo, pero también va a estar acompañada por un elemento como puede ser un escudo el tipo de un equipo de fútbol, Nacional, Medellín, el que sea. que empieza a ser más común y empiezan a aparecer también en el tipo de San Pedro, también los imaginarios entonces en torno a la muerte. Que ya estamos entonces entendiendo la muerte de una manera mucho más cotidiana. Ya la estamos observando, en un mundo mucho más real y mucho más cercano. Antes lo veíamos como un asunto completamente lejano, sacro, casi que intocable. Por eso es que también muchas de estas obras y de estas piezas que están acá se levantan de a lo alto y nos están hablando entonces desde arriba. Y para poder observar hay que levantar entonces nuestra mirada. Mientras no que estas no otras apreciaciones. Eh, artísticas que se manifiestan actualmente en los cementerios, nos permiten entonces mirarlas frente a frente, porque son más cercanas a nosotros. No solamente en el tiempo, sino también entonces en esa relación, en ese vínculo que se tiene con las personas que están ahí enterradas. Además, temporalmente, es verdad, son mucho más recientes a nosotros. Continuemos por acá, por favor.